Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va a ver Deseando la muerte, lleva en su pecho una herida va con su alma destrozada quisiera perder la vida y reunirse con su amada la quería más que a su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasa la noche en vela Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Después se pierde la noche y aunque la noche es muy bella él va pidiéndole a Dios que se la... lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida, por eso...